en sala, señor presidente. Por un reglamentario instalamos la presente sesión. Señor secretario de lectura, por favor, al orden del día para la fecha. Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, sesión ordinaria número 099, que ahora 2192, Santa Cruz, 8 de marzo de 2022, Presidencia del Consejo. Se convoca a los señores concejales y concejales de sesión ordinaria número 099, que ahora 2192 que se llevará a cabo el día miércoles 9 de marzo de 2022 a hora 10 a.m. En las instalaciones del, del módulo escolar María Bacaríes, ubicado en la avenida Alemana, entre segundo y tercer anillo, calle Los Punos, de acuerdo al artículo 19 de la ley de gobiernos y en concordancia con los artículos 85, párrafo segundo, 32, en y F, y 75 del Reglamento General del Consejo Municipal, se propone el siguiente orden del día. Punto 1, informe de comisiones. Punto 2, actas. Leído, señor Presidente. Gracias, señor secretario. En consideración el orden del día, los colegas que estén de acuerdo en su aprobación sirvan de levantar la mano. ¿Por señor secretario? Ocho votos, señor presidente. Aprobado el orden del día. Señor secretario de lectura, por favor, a los puntos del orden del día. Relación de informe de comisión, sesión ordinaria, número 0929, que ahora 2021-92, de fecha 9 de marzo de 2022. Santa Cruz, 2 de noviembre de 2021, 7CM y 11POMS, número 093, que ahora 2021 2022 Referencia, remisión de expediente número 1842, que ahora 2021, con la derrota a los 295 los 95, que 2021. Julio Jiménez, presidente de la Junta vecinal Reja Blanco. Expuesto, que que puso ...que puso colindante a la problemática que tiene en la organización Cortés hace varios años... ...afectando a más de 59 de lotes debido a que una vía construida como transitable... ...está cerrada por un muro, asentado en el medio de la misma por parte del barrio Santa Clara... ...que es el barrio con el cual imitan. La comisión decretó que se remita a la orden ejecutivo municipal los antecedentes presentados... ...por los vecinos relativos a la planificación general del barrio y los manzanos... ...afectados por la barra construida en este barrio aledaño... ...que este asunto sea analizado y ser posible... ...resuelto a la brevedad posible por la Secretaría de Inversión tecnología de Planificación, de acuerdo a los plazos... ...y procedimientos establecidos hasta tales fines. Leído, señor presidente. En consideración del sitio de oficio... ...de la Comisión de Planificación... los concejales que estén de acuerdo... ...con la aprobación del sitio de oficio... ...de la Comisión de Planificación, si van a levantar la mano. Informe, señor secretario... Otro voto, señor presidente. Aprobado el sitio y oficio de la Comisión de Planificación. Permítase al órgano ejecutivo municipal, señor secretario de lectura, al siguiente sitio y oficio de la Comisión de Planificación. Santa Cruz de la Sierra, los noviones de 91, cite de TM y 11 POMS, número 094, quebrado 2021, 92. Referencia. Permisión de expediente número 2234 quebrado 2021 con hoja de ruta número 301 quebrado 2021 y el expediente número 2235 quebrado 2021 con hoja de ruta número 301 quebrado 2021 de la Junta Vecinal Cívica El Quior, V050, decreto municipal número 8. La Junta Vecinal del barrio El Quior fue en aviso pública con la Comisión número 12 quebrado 2192, de fecha 27 de octubre de 2021 de la Comisión de Planificación Obras Públicas, Medio y, Medio y Servicios. La comisión decretó remitir al los objetivo municipal los antecedentes presentados por los vecinos del barrio Pior para que a través de las secretarías competentes se le dé respuesta sobre, sobre su petición de pavimentación de la doble vía de la organización. Asimismo, se analice de manera integral el asunto de las áreas verdes del barrio para evitar que se convierta en áreas avasalladas y se le dé respuesta de acuerdo a los plazos y procedimientos establecidos para estar en Leído, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En consideración, el sitio y oficio de la Comisión de Planificación, los concejales que estén de acuerdo con la aprobación del sitio y oficio de la Comisión de Planificación van a levantar la mano. ¿Por qué, señor secretario? Ocho votos, señor presidente. ¿Aprobado? No, siete votos, por favor. Aprobado el oficio y sitio de la Comisión de Planificación. Por favor, prosiga con el siguiente sitio y oficio de la Comisión de Planificación. Por favor, señor secretario. Como atractiva, señor presidente, en anterior relación de informe, siete votos aprobados, una presión. Gracias, señor secretario. Por favor, prosigue. Santa Cruz de la Sierra, 14 de diciembre de 2021, ctcm cm 11 POMS, número 102, quebrado 2021 2022. Referencia, remisión de expediente número 2757, quebrado 2021, como derrota número 334, quebrado 2021. Sobre la solicitud del señor David Giovanni Moreno, presidente del barrio Don Mario. Dígito municipal número 8. La Comisión de Planificación de Obras Públicas, y Servicios atendió al señor David Giovanni Moreno, presidente del barrio Lumario, en audiencia pública de Comisión número 14, que era de 2021 2022, de fecha 8 de diciembre de 2021, quien manifestó a los concejales las dificultades que atraviesan todos los vecinos del barrio, ya que no cuentan con un transporte público en la zona. También hizo conocer la necesidad de luminarias en diferentes lugares vulnerables del barrio, que pasionan accidentes y hechos delictivos dentro del mismo. Leído, señor presidente.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 Santa Cruz de la Sierra, 14 de diciembre de 2021, 7CM y 11POMS, número 099, quebrado 2021, número 22. Referencia, remisión de expedientes número 2345, quebrado 2021, con hoja de ruta número 309, quebrado 2021, sobre la solicitud de la Junta Escolar, 9 La comisión decidió realizar una inspección el día jueves de diciembre a las horas 14. En la inspección donde se evidenció las actividades administrativas inapropiadas en los espacios propios del colegio y la construcción ilegal de un salón de actos religiosos. La función de la, de de la estaba vencido y estaba en proceso de renovación. Señalan también no había un documento de transparencia por parte de la Comisión sueca hacia la nueva administración. En relación a la construcción ilegal, explicaron que actualmente es decisión de la alcaldía del control de las edificaciones. Por ello, la comisión, la comisión determina a remitir a la administración municipal que analice y analice las acciones correspondientes según sus funciones en relación a las actividades aparentemente regulares y legales realizadas en el estado de colegio. A la concesión solicitada y a la concesión ilegal. Le digo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En consideración del sitio y oficio de la Comisión de Planificación, los concejales que estén de acuerdo con el sitio y oficio de la Comisión de Planificación, si van a ser levantados. señor secretario? Ocho votos. Señor. Aprobado el sitio y oficio de la Comisión de Planificación. Invitación a lograr lo del objetivo principal. La Secretaria de Dirección, por favor, siguiente, sitio y de la Comisión de la Santa Cruz de la Sierra, 14 de diciembre de 2021, 7CM y 11POMS, número 104, que va a Referencia: Revención del expediente número 25 de 10, la 91, como la Rota 17 de la, 27, la de 2021, sobre la solicitud del bloque de la Comisión de el Título Municipal Nuevo. La Comisión de Planificación de pública mediante servicios para Servicios, bloque de la Comisión de la la comisión de Directores de la municipal la comisión municipal para que, la, para que la secretaría de innovación tecnología y planificación se se le dice en los barrios, mediante herramientas participativas, la ubicación de los límites distritales municipales entre el Distrito Municipal número 7 y el Distrito Municipal número 8. Leído, señor presidente. Sí. En consideración el sitio y oficio de la Comisión de Planificación, los concejales que estén de acuerdo con la aprobación del sitio y oficio de la Comisión de, la de Planificación, si van a ser levantados. ¿De acuerdo, señor secretario? 8 votos. Aprobado, sí, Aprobado el sitio y oficio de la Comisión de Planificación. Remítanse a la orden ejecutiva municipal. El secretario de lectura, por favor, al siguiente sitio y oficio de la Comisión de Planificación. Santa Cruz de la Sierra, 14 de diciembre de 2021. Site CM-11-POMS cp -cm número 105, cargado 21 2022. Referencia. Transmisión de expediente número 2453, cargado 21, con efecto 9330, cargado 21. Sobre la solicitud del señor José de Aguayo Barres, vicepresidente del barrio de Santa Cruz, V194, Distrito Municipal número 5. El peticionario manifestó que las quejas del barrio supuestamente están siendo bloqueadas por la empresa de Raíces y espera recuperarla para convertirla en un parque urbano con perímetros cerrados. La comisión decidió realizar la, la de construcción con un plan del 15 de diciembre a la noche y 30 en el Distrito Municipal número 5 y número 5 para dedicar las áreas supuestamente afectadas donde se existen algunas de esa zona. La comisión decretó que se permita a la orden de municipal con el presentado por los vecinos relativos a la creación de un parque con parámetros cerrados para que la Secretaría de Inversión de en Tecnología y Planificación certifique si los manzanos son áreas verdes y, si es así, que puedan ayudar a las unidades correspondientes para la creación de un parque con parámetros cerrados. Seguido, señor presidente. El sitio y oficio de la Comisión de Planificación. Los concejales están de acuerdo con la aprobación del sitio de oficio de la Comisión de Planificación si va a ser levantado. Por el señor secretario. Ocho votos. Aprobado el sitio de oficio de la Comisión de Planificación. Sea el órgano ejecutivo municipal. Señor secretario de lectura, los informe y oficio de la Comisión de Planificación y también la Comisión de Planificación y el Institucional. Comisión de Constitución y Destrucción Institucional, informe CM y 11 CGI, número 082, 21 29, 2022, Santa Cruz de la Sierra, 14 de diciembre de 2021. Asunto. Informe referente a iniciativa legislativa, legislativa del proyecto de ley económica municipal, ley económica municipal de reciclaje, de tratamiento, de los de y de Santa Cruz de la Sierra. Hoja de ruta, número 359, de 2021. Trámite 3019, de 2021. Recomendación. Del análisis legal y del documento citado en el presente informe, la Comisión de Competición Interinstitucional en virtud de las condiciones que diseñan el paro de los candidatos en de la Ley 482 de Gobierno de Municipales y el artículo 22 de la Ley de Gobierno Municipal número 09 de 2015 recomienda que la Comisión municipal. 1. Aprobar el presente informe de la Comisión. comisión 2. Aprobar, aprobar, se remita a la Ejecutivo Municipal la presente iniciativa legislativa sobre... Ley Autónoma Municipal de Reciclaje, tratamiento, transformación y industrialización de residuos y estos sólidos municipales municipio de San Juan de la ciudad. A fin de que la Secretaría Municipal Correspondientes emitan informes informes diarios de informe, informe viable, técnica y legal respectivos diferentes de ellos por el proceso municipal, de acuerdo a sus atribuciones legislativas para dicho del proyecto de ley y Informe se 11 once 11 MS número 14, que ahora no veintiuno noventa y dos Informe referente. A de la ley de residuos sólidos en el municipio de padres, la de, la de, la de, de la Sierra, número 3019, 2019, de Rotamor, el número 39, para 2021, como número Oficio, Santa Cruz de la Sierra, 20 de enero de 2022. Recomendaciones: de acuerdo a en legal y en la presidenta de la Comisión de la Comisión la Comisión de la Comisión de la Comisión de la de Salvo los arquitectos de los considerables la y las considerables, recomiendo a los siguientes: 1. Aprobar el presente informe de comisión. 2. Aprobar la petición de un oficio dirigido a la orden la municipal con la constitución y aportes constitución de la iniciativa legislativa de los concejales municipales, José Alberto y Carino de Vuelas, relativo al proyecto de ley municipal de de tratamiento y transformación y utilización de residuos sólidos y de sólidos. En el propósito de aportar a la comisión, de una ley que responda a la iniciativa de los legisladores en el marco de la declaración de la la mitad de la Unión Europea Municipal una propuesta para que este, en el ejercicio de su propietario, no analice la presidencia y veridad como ha sido la de La ley que debe ser lo más cercano a la realidad de los originales Leído, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En consideración, los informes y oficios de las condiciones de planificación y también de la condición de constitución. Tiene la palabra la señora Alberto. Gracias, presidente. Un saludo a todos mis colegas, a nuestro querido subalcalde y también a todos los funcionarios, nuestros colaboradores presentes. Yo, presidente, quiero agradecer eh, tanto a la Comisión de Constitución como a la Comisión de Planificación por dar eh, viabilidad y rapidez al, al, a los informes del proyecto. Que hemos venido promoviendo ya desde el pasado. Y creo que es algo que va a cambiar de la cara al municipio de Santa Cruz. Este proyecto de ley de transformación, tratamiento, reciclaje, aprovechamiento e industrialización de la basura eh, puede llegar a tener un impacto económico, social, de inversiones pero fundamentalmente eh, a poner a Santa Cruz como soñamos todos los cruceños a ser la primera ciudad en temas de transformación, de cambio. Entonces, presidente, yo también quiero celebrar y agradecer que los 22 concejales hoy día están hablando de industrialización. Nuestro alcalde está hablando de industrialización de la ciudad. Y creo que eso es importante del color político, de la diferencia, o de quien haya iniciado esta iniciativa. Yo les quiero agradecer por ese, porque esto tiene que ir creando, no solamente en el entendido de traer inversiones, de abrir posibilidades, de, de, de, de, de, por ejemplo, de avanzar hacia una economía más verde, más amigable, más sostenible, de crear y generar oportunidades, de negocios para emprendedores, entonces, la industria de los residuos sólidos en el mundo eh, es muy importante, especialmente en el mundo de sanidad. Y creo que nosotros, el actual sistema de gestión de la basura que anteriormente se implementar, era totalmente arcaico, excluyente socialmente y ambientalmente. Eh, tenía un impacto tremendo sobre nuestros suelos, agua y aire. Madre Entonces, eh, creo que va a ser importante, presidente que el Ejecutivo también, hoy día que le vamos a enviar los informes, haga su parte. Porque no es solamente quedarse, eh, nos, sabemos que el compromiso que ha asumido el alcalde con este consejo es avanzar hacia la industrialización Y esta ley va a dar la libertad va a dar el entorno económico, va a dar la seguridad jurídica, la certidumbre para que eh, los informes para el que hizo Vegas, Solby, en estos más de 10 años que ¿Ha tenido el manejo del antiguo vertedero y del nuevo vertedero y en qué condiciones está dejando Vega Solmi a tres años de operar el nuevo vertedero? No solamente en el tema del manejo, sino qué impacto ambiental. Por eso también hemos pedido una auditoría a medio término antes que se vaya Vega Solve para que sepamos los consejos cómo están dejando nuestro nuevo vertedero. Pero creo que en 24 o 18 meses, en vez de tener cerros de basura, malos olores, exiliados y contaminación, creo que este pueblo quiere ver plantas, plantas de tratamiento, plantas de separación, plantas de plástico y obviamente todo lo que digan los estudios técnicos, generales, de, de, de, de, de, no lo sé, eso lo dirán los estudios serios para que podamos encaminar un proceso. Pero sobre todo, colegas, yo creo que debemos nosotros generar desde esta plataforma un, un pacto, un pacto para que lo más pronto posible se deje de estar en este periodo que todavía no se ha licitado el cuarto servicio que es la digitalización. y que obviamente tiene su proceso paulatín y la cual se va a hacer la mejor solución y qué vamos a producir. Entonces, pero yo creo que este consejo no va a permitir más la contaminación y, el y para eso creo que necesitamos todos hacer este pacto de compromiso por la ciudad, para que el alcalde apresure la cuarta que es de industrialización pero además esta, ese proceso de industrialización tenga un verdadero impacto social, no solamente económico porque también hay un impacto ambiental social y social en el en distrito 14 y esa gente, esos vecinos tienen que ser compensados y para eso es importante que nosotros transmitamos este mensaje al alcalde a la ciudadanía que vamos a y por otro lado por otro lado también hoy día la sociedad y las diferentes instituciones están hablando de industrialización la universidad eh, ambientalistas, otras instituciones entonces va a ser creo un paso importante para, para Santa Cruz, pero especialmente va a ser un hito histórico de un cambio y una transformación hacia un modelo de gestión amigable, sostenible y que genere ingresos y empleos que hoy tanto necesitan sí. nuestros municipio. Gracias, colega. Muchas gracias, Gordon Alberto. Y la palabra la Gordon Gracias, presidente. Muy buenos días. Un saludo a los colegas concejales, a los ciudadanos que están presentes en esta sesión. Yo quiero hacer notar un tema que es demasiado recurrente en las sesiones y que estoy viendo que no está teniendo el municipio la celeridad en la respuesta para buscar soluciones reales. Hoy día hemos leído, o se ha leído, un nuevo informe acá lo tengo de parte de la Comisión de Planificación, acerca de cientos de áreas verdes e incluso de calles y avenidas que desde la Comisión y en este consejo se han ido tratando, se han ido trabajando, se han hecho las inspecciones correspondientes, pero lamentablemente la respuesta en muchos casos del Ejecutivo Municipal es que no tienen eh, una ley, por ejemplo, en el caso del cuando se tienen que, hay una planificación de la ciudad, se tienen que garantizar la apertura o el pavimento de avenidas y calles, y esos siguen siendo terrenos muy grandes donde se, los privados tienen que ceder parte de su terreno. Lamentablemente dice el municipio que no hay una ley, entonces nosotros deberíamos trabajar la facilidad. Pero no solo eso, sino que son demasiado lentos los procesos en parte del municipio. Un caso de la zona de, del remanso octavo anillo del avance. Llevamos prácticamente un año y hasta el día de hoy no hay soluciones. Y ahí nos las vueltean, nos las vueltean los técnicos, los ingenieros, los arquitectos, los abogados. Y el tema es que no hay solución. Ya llevamos un año de gestión. Es cierto, el año pasado la justificación era que, bueno, estamos empezando, que estamos cambiando la gente. Hoy creo que la máquina ya después de un año está sentada. Ha pasado el 20% de la gestión de los cinco años. Y seguimos con los mismos defectos. Yo quisiera que pongamos de verdad, si vamos a poner orden, quiero hacer un llamado a este consejo nuevamente para que podamos modificar el reglamento del Consejo Municipal. No es posible que los secretarios, cuando se los convocan no vengan, porque ellos dicen de que se apegan al reglamento y no tienen la obligación, como los temas de salud, los temas de planificación, los temas de control de áreas verdes. No solamente que el desorden en la ciudad está en el centro de las aceras con ambulantes o en el tráfico con el desorden de, de la movilidad urbana, sino que también todas nuestras áreas verdes y nuestros parques los están loteando, ya y no hay quien ponga orden. Y en este Consejo Municipal, que es el que debe de vigilar y fiscalizar, estamos casi con las manos atadas. Es triste, pero es cierto. Por eso quiero llamar nuevamente a la atención de este Consejo Municipal a que, hagamos las gestiones, señor Presidente, a través de su presidencia, a través de la presidencia de la Comisión de Planificación, que tengo que reconocer que ha estado bastante dirigente el concejal Tedrano, pero necesitamos dar las clavijas para que haya una coordinación más efectiva y haya respuestas, porque no sirve nada ir a hacer una inspección, aprobar un informe aquí, se lo remita al Ejecutivo y ahí mueren, porque eso es lo que estoy viendo yo, que ahí mueren. Entonces, esto La sesión de hoy ha sido meramente administrativa, pero lamentablemente me preocupa que no podamos que estos informes queden ahí en el papel, en blanco y negro, y no se los muevan Entonces quiero convocar con, con este ejemplo que de verdad veamos una sesión, señor presidente, o a través de la Comisión de Constitución, o a través de una reunión interbancada, que no sea oficial como, como sea, pero veamos la posibilidad de modificar el reglamento para que la posibilidad de hacer gestión y a empujar o presionar un poquito más para buscar soluciones se pueda llevar a cabo. Porque si no, vamos a pasar los cinco años sin pena ni gloria, exactamente igual que el Consejo Municipal de la anterior gestión, a la cual hoy todos le echan basura, pero yo no quiero que más después de cinco años a nosotros nos sigan echando basura, porque no hicimos nada para cambiar de lo que se hacía antes. Hoy hay una diferencia, hay un alcalde claramente que ejerce su función y hay un consejo que está en teoría separado. Antes había dualidad de funciones, todos saben que la señora Angélica Sosa era presidenta del consejo y gobernaba el municipio. Hoy no, vivimos en orden, repartamos las responsabilidades bien y aprovecho esto porque de nuevo vemos que se aprueban estos informes, pero me preocupa que quede ahí en un informe y nuestra firma y nuestro nombre queden registrados. Eso quería poner a consideración, señor presidente, llamar a la reflexión de este consejo y que por favor busquemos la solución porque nosotros tenemos la potestad de, y el poder de solucionar esto. Gracias, señor. Muchas gracias, concejal Vaca. Y se tiene presente lo, lo dicho por usted. Primero voy a dar la palabra al concejal Quirón, luego al concejal Virao. Hola, hola. Gracias, presidente. Muy buenos días a los colegas concejales, concejalas, a los vecinos presentes acá. Eh, nosotros hemos apoyado al, este, al proyecto que presentó el concejal Verde que los ¿Sí? al Municipal. Pero hemos visto que la empresa que se adjudicó el tema de la basura, esto es una empresa que no tiene experiencia, es una empresa que está solamente podaba árboles y no tiene experiencia en el sanitario. Nosotros hemos dicho que la industrialización tiene que ser sí o sí a esta gestión. Hay la maquinaria para triturar las gomas, pero hasta ahorita no se pone a trabajar esas máquinas que ya podemos empezar, porque hay miles, miles de gomas que botan a diario gomas se vientan, se gastan, o lo menos al día, unos 10 mil deben cambiar los comercios. Por lo tanto, yo creo que debemos empezar por lo menos con eso, ya puede ser parte de un inicio para triturar esas gomas. Y ustedes conocen muy bien como concejales el anterior contrato que se hizo con la empresa Solvi ellos ganaban casi algo de 130 o 135 por volqueta, la alcaldía paga el decogo de basura, y cuánto pagan a los suboperadores que son las boquetas que son cooperativas que prestan el servicio 45 dólares gana, usted puede preguntar a esa cooperativa y Solvit no tiene ni volquetas, no, no tiene nada y eso nosotros no queremos que vuelva a suceder, sino la alcaldía lo que debería hacer el alcalde es darle directamente el recojo de basura a esta, todas estas microempresas. Ni el 50% de ese precio no iba a costar a la alcaldía. El que gana es esa empresa que se adjudica y lo subalquila a las roquetas. Igual a la, la, a la cargadora. Entonces ustedes vean ahí, los hermanos del otro, del Solvig, de, de, de Vega, tiene en la avenida Pauvrito 12 edificios. Su hermano es el que le contrata las bolquetas de subanquilas. Fíjense, esos edificios que son dos lado a lado. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros no vamos a querer siempre como concejales. No queremos que las otras empresas privadas se llenen de plata a costa de la plata del pueblo. Yo creo que hoy vamos a ver, dice el contrato que va a haber nuevo, que va a llegar la, la compactadoras de la basura que van a y vamos a fiscalizar, si es lo mismo que van a subalquilar, ¿para qué vamos eh, a gastar tanta plata para los ocho años? Entonces esa sería nuestra observación. Nosotros siempre somos parte de que los concejales del Movimiento al Socialismo y los otros concejales, que nuestra mentalidad es que en esta gestión que diga el pueblo de Santa Cruz, que hoy empezó la industrialización, no es novedad, está en todos los países vecinos que industrializan sacan GLP, sacan el tema de biodiesel, también el tema de las llantas, las sacan capas bálticas de, de las gomas. Entonces, por lo tanto, yo creo que ahí pues, ya existe y no va a ser una novedad para que Santa Cruz se sorprenda porque ya hay en los países vecinos. Ese sería el prefiero. Muchas gracias, José. Pinto Parada, y lo que propone es justamente crear una unidad técnica de apoyo en la fiscalización de lo, del tema de contratos. Y de ahí en más, propone también que no solamente eh, sean los concejales los que vayan a hacer las inspecciones, sino que forzosamente tenga que estar personal del Ejecutivo y los secretarios. Tengan que venir cuando se los convoque, porque son temas importantes para la ciudad. Ellos, como Ejecutivos, tienen los pormenores de lo que se hace y lo que se está haciendo, y esa información no nos llega a los concejales, sino del ciudadano que tiene una perspectiva. Necesitamos tener la perspectiva técnica para darle una solución. Esa, esa, esa parte entre el Ejecutivo y el Legislativo no se está dando del todo bien, y en eso coincido con el, con el concejal Baca. Tenemos que trabajar para que esto se dé. Tenemos que trabajar para que podamos fiscalizar. Es por eso que la propuesta de esta ley es importante y ahí tomo la palabra y reitero lo que ha dicho el José Alvaca, es importante colegas, que podamos ver este tema de la ley de fiscalización lo antes posible, para que tengamos de manera más concreta hacia el ciudadano y con herramientas más eficaces, la particularidad de poder fiscalizar ¿qué significa la fiscalización? para que el ciudadano lo entienda no es irnos en contra del alcalde no es irnos en contra del, del secretario es que las labores los, los, las, eh, las, los actos, los hechos, las obras que ustedes necesitan como vecinos realmente se hagan como se deben hacer, dando las explicaciones técnicas para que el vecino sepa qué se hace. Si en algún momento el Ejecutivo estaría desviándose de lo que puede hacerse, podemos corregirlo como concejales. Podemos coadyuvar a que estas obras, estos hechos, que van a ser en beneficio del ciudadano, sean de manera oportuna y propicia. Eso es lo que busca esta normativa. En ese sentido, yo me adhiero al clamor de los concejales para que también podamos fiscalizar aquellas obras antes de que se den y no después, porque es importante que velemos por el centavo del ciudadano. El ciudadano paga sus impuestos y con esos impuestos se realizan las obras para el ciudadano, al margen de que también recibimos a nivel nacional otro tipo de montos. Pero toda esa administración es el beneficio del ciudadano. Y por eso es que debemos preocuparnos en que esta ley de fiscalización se vea adelante. Eso, presidente. Gracias. Muchísimas gracias, concejal. Y ahora tiene la palabra concejal Orihuel. Muy buenos días, concejales. Buenos días al subalcalde de nuestro distrito, a las juntas vecinales, a los presidentes, a los vecinos y a los invitados especiales. Bueno, yo en esta ocasión quiero referirme a la educación. Quiero aprovechar la oportunidad. ¿no? Y, y bueno, yo sé que los concejales, sabemos, los vecinos, pero el día lunes comienzan las clases sociales. Hemos visto que la educación está cultivada. Por un lado, Padres que cobran mensualidades porque nos faltan quiten, nos faltan infraestructura. Eh, profesores que se van a las marchas por los ítems, porque las unidades educativas faltan. No, las infraestructuras, hemos ido a las inspecciones de los colegios, arreglan lo que se ve solamente tenemos en las aulas la necesidad de ventanas, de focos, tenemos los armarios donde se guardan los cuadernos de los chicos, donde la profesora guarda los cuadernos de los chicos en la sociedad. Los baños, los grifos, bueno, realmente hay una necesidad. A grito los padres. de ¿Quiénes son los que ponen la solución? Los padres. de Se acuota para la mensualidad, se acuota para las refacciones en las comunidades educativas. Y ahora se están acotando ¿para qué? Para el material de bioseguridad. Un padre tiene que acotarse por, por alumno. Si un papá tiene cinco hijos, cuatro hijos, en cada curso tiene que dar una cosa mínima de 10 bolivianos por mes. Tiene cinco hijos, 50 bolivianos. Dependiendo de el ¿Por qué? Porque el gobierno municipal no ha dado no ha dado los Equipo de bioseguridad. No ha dado los alcoholes, la cámara, no ha dado los barbijos. El, el lunes comienza la clase y quienes se están preocupando por la, por la educación, por la salud, Nadie. Realmente es una pena. En los lugares más alejados, los padres de familia están llorando. ¿Por qué? Porque no tienen el presupuesto. Para, para dar las cuotas que están pidiendo. Entonces, yo creo que es un llamado al Ejecutivo, al alcalde, porque no nos olvidemos que algunos colegios han ido a dar tablas. Las tablas en campaña eran por alumnos, ahora ¿no? están dando solamente 10, 20 tablas por, por módulos. Así. Ni siquiera voy a módulos. Las juntas de padres de familia no saben a dónde ir porque no se escuchan. Realmente es una pena. El lunes comienza las clases. Yo quisiera que los hospitales vayan a las unidades educativas más cercanas. Yo quisiera que el alcalde vaya a una unidad educativa más alejada. ¿Cómo va a comenzar las clases eh, eh, en estos lugares alejados? Quisiera que vean cómo es la necesidad de los barrios. Y, y bueno, hacemos un llamado, hago un llamado a la Cámara municipal, que se ponga una mano, la mano al corazón y veamos el tema de la educación, la salud. Y bueno, a los concejales también, y, y te, estamos a pocos días y creo que ya basta, decía si concejales. De que estemos mirando el palco y hacer algo. Muchas gracias, consejero de se va a tomar en cuenta. Voy a pedir que eh, eh, todos los concejales pueden tomar la palabra, pero cuando estemos en un punto de un, de un informe o de alguna situación, por favor, estemos al punto, al final ya hablamos de todo lo demás. Bueno, escuchado a todos los concejales, vamos a Llevar a votación. Los considero que estén de acuerdo con la aprobación de los informes de edificios la de las comisiones de planificación, constitución y gestión institucional se si vamos a levantar la mano. Informe señor secretario? Ocho votos, señor presidente. Aprobado, aprobado los informes de edificios la de las comisiones de la planificación y también de las comisiones de la constitución y gestión institucional. Esta sea la hora municipal Y antes de, de, de estar de leer el último informe. Vamos a saludar al artista, el cantante que está aquí presente y que nos espera unos minutos para poder terminar esta, esta lectura del informe, por favor. Bienvenido. Por favor, señor secretario de lectura, el siguiente informe y proyecto de resolución de la Comisión de Constitución. Comisión de Constitución y Gestión Institucional, informe CM y 11 CDI, número 204, p. 91 22 Santa Cruz de la Sierra, 7 de febrero de 2022. Asojo. Informe legal referente a según segunda media convenio de financiamiento, suscrito entre el Gobierno Autónomo el el Municipal, Santa Cruz de la Sierra, y el Ministerio de obras Pública, Servicios y Vivienda. Para el financiamiento, el componente 2, el Programa de Mejora de la Gestión Municipal, o de la Ruta número 041, 2022 22, 30 de febrero 2022. Leído, señor presidente. Perdón. Recomendación. En atención a la antecedentes de la administración legal y a las condiciones directamente relacionadas, en la aplicación del artículo 19 de la Ley Estudio Municipal número 123, que hablaba 2014, de fecha de noviembre de 2014, recomienda al Pleno del Consejo Municipal lo siguiente. 1. aprobar el presente informe de la Comisión de Peticiones y Institucional. 2 emitir la gestión municipal aprobando la solicitud de la segunda enmienda al convenio de financiamiento y solicitud entre el gobierno de Municipal de San Pedro de la Sierra y el Ministerio de Procuraduría, Servicios y Vivienda para el financiamiento del momento de dos programa de mejora de la gestión municipal. Querido, Como final, voy a dar lectura trayecto de resolución municipal. Listo. El oficio de la dirección general municipal número 122, pero a a través del igual. No, el tercer 2022, el señor Mayor Jeffrey, el el alcalde municipal, dando cumplimiento al artículo 16, número 7 de la ley número 482 del Gobierno Autónomo Municipal, la regla de Jornal Fiscalizador, para su conocimiento y tratamiento, la semana enmienda al convenio de financiamiento, se solicita el Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de la Sierra y el Ministerio de Recogida y Casa de Sobrevivienda para el financiamiento del conjunto del Gobierno Municipal. Por tanto... El Consejo Municipal de en el de la Sierra, en de la ley de que le contiene la ley número 482 de los Municipal, municipales, que es más conexas, resuelve, única, aprobar la siguiente enmienda al convenio de financiamiento de agosto de 2015, suscrita que los autónomos municipales de San el de la Sierra, el Ministerio de la comunicación servicios de vivienda para el financiamiento del 52, programa de mejora de la gestión municipal. Es todo por cuanto a la gestión del Muchas gracias, señor secretario. Y antes de, de llevar en consideración de los profesionales, voy a dar la palabra al representante de la Secretaría de Planificación y Calificación de Catastro, por favor. su nombre, su cargo para el conterrante, por favor. Buenas tardes, señor presidente. Primero, tengo el permiso para sí, mayoría, no, los señores concejales. Eh, este mi es, nombre, mi nombre es de haber, director de Catastro. Venía eh, a parte de, del convenio de financiamiento del año 2020 que se llama sobre la mejora de eh, la gestión municipal, donde tenemos por objeto principal de apoyar e incrementar la base tributaria de impuestos previales y de bienes inmuebles, bien bien. donde tenemos compuesto por cuatro productos que es el que es más importante y también punto uno, tenemos la organización de los registros de la Punto 2, tenemos el desarrollo del sistema de Punto 3, la aportación la experiencia técnica y la discusión Y el punto 4, es la administración y evaluación. punto nosotros tenemos este financiamiento, fue. Eh, realizado por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que en, en el año 2015 se firmó por... 12.4 millones de dólares, el financiamiento fue del Banco BIR, y la contraparte de la alcaldía, por la provincia de Santa Cruz, tendría que ser 1.7 millones. Es muy de claro que hubieron técnicos en el año 2007, se realizó la primera enmienda, donde de 11,4 millones de dólares pasó a 4,5 millones de dólares, el eh, financiamiento del Banco y la contraparte de la alcaldía, que era 1,7 millones, 1,7 millones de dólares, en este tiempo, que hasta la fecha, digamos, la parte de la no, no pagamos ninguna contraparte a la contraparte que nos tocaba pagar de 1.3 millones de dólares. entonces que eh, nos vemos en la, en la obligación, ya que el Ministerio de Vivienda y Obras, Obras y Vivienda, nos está terminando de entregar todos los productos del componente. Entonces, lo que nos vemos en la obligación de eh, pedir a su autoridad y a comunitarias donde se realiza la enmienda número 2, porque ya estamos y ellos están entregando toda la, la información del componente ¿no? mm -hmm. en todos los puntos respectivos entonces la segunda enmienda es lo que se realiza para culminar el pago de la, es la que tenemos que en el, el año de, de, de 2022 donde yo, del, de la primera enmienda hay un incremento de 8.5 millones de dólares en el financiamiento del Banco de 9.4 millones de dólares. Esto, porque se es total de 1.3 millones de dólares baja a 7.265 dólares. Entonces, ¿es esto? De 16 mil dólares Equivale a 5.2 millones de dólares. por eso no nosotros vemos para el caso contrario. El, el Ministerio de Vivienda y Obras de Vivienda nos va a hacer un débito automático de 9 millones. Entonces, pedimos el consejo del presidente aceptación, ¿no? porque Muchísimas gracias, querido director de Catastro. Eh, pide la palabra, pide la palabra el profesor. Buenos días, gracias, presidente. Buenos días, señor director. Un par de consultas me vienen inmediatamente. Si este proyecto inició en 2015, ¿correcto? Eh, usted dice que están entregando los. No. No. Resultados del segundo componente, la, el, el nombre, pero el nombre se llama el componente 2, ya, ya, ya está prácticamente terminado, ya está lo último, pero estoy, ya no, prácticamente terminado, ya está prácticamente no terminado, ya está prácticamente terminado, que llega la función general. Y para que entendamos todos aquí lo que se trata de, ¿qué contiene el componente 2? ¿Qué es El componente 2 tiene a ser... Y va, va a ganar mucho en el mundo digamos que al programa de la menos que a nivel de, que estamos en el departamento que está con los 20 productos que tiene en entonces como digo al comienzo vamos a tener mejor para los 10 y 9 bueno, que van a Te digo que va vale mucho más corto. Perdón, perdón, perdón, perdón, lo corto. Le para él. ¿Lo ¿Lo ahora, lo que perdón, ¿Qué perdón, perdón, perdón, ¿Qué perdón, perdón, perdón, para perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, ¿Qué perdón, perdón, perdón, qué perdón, ¿Qué de los para el que ahora sí, va a poder entrar un ya a la gente, para que eso, pues, a de es este que... el actualizado de del el de la eso ¿verdad? es el producto que nos van a entregar ¿no? ahorita estamos, estamos, estamos ya registrando algo de 40 o estamos del, y entonces, va aquí, vamos a, a el de la población pero entonces también está aquí ya tenemos el drone, es eh, como decir, la, la, la voz satelital, que y le va a demostrar el que Que hay que verlo. Vaya. Donde decía que ese estudio lo ha hecho una empresa brasileña de una empresa española que es el Facebook, eso lo hizo el convenio, no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho el Ministerio de Vivienda y Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda. Ellos son los que hemos inventado vamos a un municipios y que de lo cual nosotros hemos salido a todo de financiamiento lo que es financiado por el mismo. Muchas gracias, doctor. algún otro los personales? Bueno, entonces vamos a llevar a que estén de acuerdo con la aprobación del informe y proyecto de resolución principal de la Comisión de Constitución y e Institucional, e si lo acé de ordenado. Informe, señor secretario. Siete voto, señor presidente. Aprobado el informe y proyecto de resolución de la Comisión de Constitución y e e Institucional. Repítase el orden del Ejecutivo Municipal. Eh, ahora, por favor, señor secretario de lectura, el siguiente punto del orden del día. Relación de acta, señor presidente. Ahora en este la relación de actas le eh, voy a pedir que sigamos el mecanismo, como hemos estado midiendo eh, lo, lo que estamos haciendo, dar la lectura de todas las, las actas y así vamos a aprobarla en su conjunto, por favor. Desde la lectura de la... Actas en sesión ordinaria número 099, para 2021-92, de fecha de, de marzo acta de 2022. Carácter, sesión ordinaria. Sesión de fecha de enero de de fecha de enero de 2022, de de de fecha de de enero de de de de fecha 27 de enero de de de 27 de enero de esa número ochenta y seis, de dos de mil correspondencia. número ochenta y siete, de, febrero, 2022, de... número de número de Muchas gracias, señor secretario. ¿En ¿Consideración? La colegas consideran que de acuerdo con la aprobación de las actas 082 quebrado 2022, 2021-2022, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089 quebrado 2021-2022. Si no se levantan la mano. ¿Importa, bueno, señor secretario? ¿Qué te voto, señor presidente? Aprobado las actas de las sesiones que se han leído anteriormente. Ahora, antes de cerrar nuestra sesión, voy a, vamos a hacer eh, una entrega de la descripción a un gran artista, un gran cantante que tenemos en los medios, el los de la Sierra, que es nuestro cantante, artista por el lobby. Por eso que voy a pedir al profesor Alberti toda dar lectura a la descripción que se le va a entregar al está... la, palabra la palabra presidente tiene la palabra. Gracias, presidente. Día, sí. presidente quiero dar la bienvenida a un clado. Voy a leer el, la ley autonómica municipal. municipal. Ley autonómica municipal número 1487. El municipio de Santa Cruz decreta. Mérito municipal. Artículo único, otorga el honor al mérito municipal y la mención del servicio ciudadano, categoría oficial al destacado ciudadano, Jorge Ferrario Paz Hurtano, en Lobo, por, por su notable trayectoria, compromiso, participación y contribución de la cultura musical, más referentes y populares de Santa Cruz, de Bolivia y de Latinoamérica revolucionando las redes sociales y plataformas musicales más reconocidas de, de, de la región, posicionando sus canciones en el primer de varias emisoras de América Latina, Norteamérica y Estados Unidos, demostrando con su talento el persistente amor a la patria y dejando en alto el nombre de Santa Cruz y toda Bolivia. Disposición adicional. Único, de conformidad a la ley autonómica municipal 018-2015 honores de con decoraciones, de servicio a la comunidad se encomienda al señor Mariano Fernández a usted locales municipales la entrega de la medalla de mérito acompañado por una copia autógrafa de la presente ley conforme a las formalidades de estilo y rigor Permita hacer la ley municipal municipal su promulgación y publicación. Eso es todo. Un segundo, por favor, colega, colega. Amigo, amigo. Sí. estamos estamos repitiendo pues